Un pulpo, que ha, un pulpo que se ha muerto. De pulpo. Yo qué sé. Toma, dos palitos. Uy. Gati, me ha dado un palo, no los palitos. <risa> Mamma <risa> mía, ni mi me eso el palo. Vaya palo ha metido, viene. Ay. ¿Dónde estás? Mm, tengo árboles. Ya te veo. Vale, ya. Pues ya sabes. A coger árboles y haciendo rápidamente herramientas, ¿vale? Venga. Vamos, aliote. Haciendo una casa cuanto antes. Vale, aquí abajo hay un río Ahí a lo lejos veo montañas Lo cual no puedo servir bien para ir por piedra Y... Mucha, mucha, mucha, mucha... ¡Wow! ¡Cuántos árboles! ¡Qué guapo! El bioma Abajo hay para picar Vale Voy a mirar por el otro lado A ver si veo... Pues... Eh... Bueno. O bajado algo, ¿vale? Tú sigue picando... Vale No, no te muevo de ahí. bien, voy a pegar por aquí No te alejes mucho desde la mesa de... No, no, no, estoy al lado, estoy al lado Vale, vale y como, como el terreno es muy, es muy jodido, vayamos cuando, cuando nos perdamos No, porque soy torpe No, ¿eh? No, porque soy torpe, ¿no? No... Y me pierdo No... Mira, la manzana, ya hay comida Sí, yo también he pillado una Bueno, dos tengo Mira, pues yo tengo yo también una. Mucha abeja. ¿Dónde está? Pues en la mesa. Yo, pues quítala. Vamos a matar a la abeja. Vamos a pillar lana. Y yo creo que lo suyo sería. Eh, pillar a la lana. Hacernos una, una mini casita. Para empezar. Voy para la mesa, ¿vale? Venga. Aquí estoy. Ya he cogido. Ven, sígueme. Sí. Para que te un pico. Ah, eso digo yo. Pero que te un pico en medio un hacha. ¡Sí! La madre que te parió. Vamos, ven, ahora para estar con la chanda, ven. Es que no me da ni cuenta. Mamma mía de mi alma. No he dado cuenta cuando me la has dicho. No, si ya, si. No me da ni cuenta de lo que me haya hecho. Ahora sí que me anda. La té del pico. Mira aquí, hay, mira, aquí hay una cueva bueno, Una cueva, sí, Mira, ¿Te has hecho pupita? Sí, porque sí, todo Venga, vamos, a bájate Para que yo también me haga pupita Mi... no, no baje, no baje, no baje, no baje No baje, no baje, no <risa> baje Ya está Mom, oh, mía. Ya está Ya puedo bajar, eh Ya había pedra, ¿no? Dame una espada <risa> un palito y dos y do piedras encima No tenemos carbón para hacer... Carbón tiene justamente encima tuya Y se puede conseguir carbón con, con los árboles Carbón vegetal ¿Encima mía? Sí Y también, mira Y aquí hay lo que gusta a mi sobrino Una rabina Ah, míralo Vaya pedazo... Bueno, vamos a quedar aquí, creo yo Por ahora, ¿no? ¿Qué te parece? y hemos dado un... Neto. No se han ido las abejas. Se me han ido las abejas, se me, han, se me han fumado a las abejas. Oh, qué guapo, eh. Como amanece, qué chulo. La foto. Qué chulo. Mira, Katy, mira, mira, mira, mira que amanece más bonito. One moment, peace. No vas a perder. Que estoy con lo último que me has pedido. ¿Y esto a mí para que me hace caso? Eso digo yo. A perder este amanecer tan bonito. Oh, por coger cuatro antorchas de caca. Pues si va a ver poco, poco amanecer. ¿A dónde me voy? Aquí, ve, mira, fíjate. Bueno, ya te la has perdido, ya oh. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Lo sabía que me iba a pegar, que lo sabía, eh. Pues ya no te doy, ya no te doy la carne que he cocinado. No tengo manzana, estoy a dieta. Vaya por Dios, encima no ha sido ni a tres pues bueno, a ver, eh, aquí ha dado la raven y por aquí estaba... ¡Mira! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! Corre corre, ¡Corre! ¡Corre! corre. ¿Pero de izquierda a derecha? ¡Aquí! ¡No estamos antes! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Mira! mira ¡Ven! ¿No ves? Ok, es? ¿Una abejita? Una, una, una abejita oh, Creo que, es que porque hay un paná Tengo cuidado que... Que pica, ¿no? Que sí, seguramente picarán, ¡vamos! A ver, la raven estaba por aquí No yo antes Navajita. abejita? ¿Dónde? ¡Una abeja mierda! Eh, perdón, abejita... Mira, quita La grieta esa. Cuidado, está va acá, ¿eh? Ya, ya. Bueno, vamos... Eh, ¿Cuántas metas ha pillado? Eh... Espera que lo miro. Meta... 6. Vale, perfecto. Va a ser un cubo y va a ser para bajar pa baja con, con agua, ¿vale? Vale, a ver que yo vea Un sitio bueno para irnos Que nos pilla al lado de esto Podemos hacerlo aquí, delante y ya está Sí ¿La casa? Eso es para bajar Ay, ay, ay, ay, ay. Hostia, Se va a caer a ella, verás tú <risa> Esto fuera Bueno, no tengo... Ah, igual, igual, pico El árbol no me queda bien para el proyecto. Hay un montón de arbolitos. Hubiéramos salir un todo un bosque, espera. Están dejando el Amazonas, no voy a dejar yo. Es hecho una mierda, ¿verdad? ¿Mm? Esto va a ser profesional, ¿sabes? Pero bueno. Luego, luego cogemos un mechero y si se si le, si le prende fuego. Oh, qué guay, cómo me mola. Mi mujer fuego, la pirómana, eh. fuego, fuego. Mi mujer fuego. la pirómana, macho. Mamma mía. Vamos a poner unas lotes aquí. Y otra por aquí. Con cortina, la está. No tengo. <risa> oh, capota Flores ya, capota Petunia, capota Petunia. Yo no sé lo que son. No sé lo que son. Pero la vista me ha gustado, digo para la puerta. ¡Uy, qué tortazo! ¿Tiene esto? ¿Te has tirado? ¿Eh? ¿Te has tirado? ¿A la grieta? Sí, no, no parecía, te iba a tirar a la grieta. Estoy loca, pero no tanto. Bueno, ¡ay! ¿Qué estoy oyendo? ¿Eh? Estoy oyendo un bicho. ¿Qué me hace? ¡Oh! No. <ríe> Pase que de re, ¿eh? ¿Eh ¿Un zombie? Hasta ahora no. Sí, no, no está, por cierto. No, al lado. Lo oigo, pero no lo veo. ¡Hola! ¿Y la mesa de crafteo? No sé, tú sabrás. Pues si sí, lo he cogido yo. Mirabas si la tenés tú anda, para mí la he cogido tú. A ver. Uy, tengo una. Por aquí, anda, por favor. Bueno, vamos ya a pillar cosas. Hola. Ay, pasado, Luca? Me he hecho pupi. Eso ha sonado a fracturas de peroné. <risa> me he hecho pupita. Pero no, ¿verdad? ¡Ay, ay, qué estrecha ha hecho la puesta! De ahí tengo el culo gordo. <risa> anda, va! Hola, ¿qué Yo que soy André, Ay, mi manda, por aquí mi manda. Ay que me tiene confusión. Furcia. Confusión, furcia? ¿no te digo? Ahí, ahí, Vale, vamos a ver qué voy a hacer. ¿qué, te, jam, jam, ¿qué me da? ¿Ah? Perdón. Hombre. Yo te he dado sin nada, ¿eh? Yo, yo te he dado una antorcha que por qué peor. <risa> Ay, qué malo. El hielo, bueno, voy a hacer un cofre, ¿vale? A ver, que te haga eso, anda. Vamos, ya hago los dos picos de metal. Toma. Ahí tienes. Tenía ya, pero bueno, venga, vale. Tenía un pico de metal ya. Sí. Y no me ha hecho nada. Tres. ¿Tres pico de metal tienes? Pues dame uno y yo llevo dos huevos. Y la tía rica. A la cupa tirarlo, anda. Mamma Mamma Mamma mía. Ven, mira, por aquí bajamos. Bajo yo primero, ¿vale? Sí, sí, bajo, bajo. ¿Alguna cosa que me quieras decir? No, espérate que ilumine esto. Un poquito. Que, que abra un poquito más que haya más agua, espérate. Uy, qué torta tiene. Chau, ¿tú dónde yo? ¿Cómo? Que baje ¿No por... Me bajo por el agua. Eh? Baja, baja por el agua. No venga. No, si sí baja, baja. Hay un cripe, pero el cripe no, no se puede acercar por el agua, tranquila. Los morceganos no hacen nada, ¿verdad? No. Estorban. No estorban, si no te hacen nada, no estorban. Estorban, se puede entrar medias, si te da coraje lo no mata. Bueno, eso ya... Es un incidente sin importancia. Me he puesto la antorcha. ¡Estoy muy loca! Ay, ay, ay, ¿qué es eso? ¿Qué se ve ahí en el fondo? ¿Agua? ¿No? Eso es que hay que polla, ¿eh? Madre mía, aquí no me sale Y ya, pues, por eso te estoy diciendo. ¿Un monstruo cometió ahí? Uy, no, no sé. un tritón, mira No ¿Qué es eso? Un ocelote Pero hay como muchos metidos dentro No, no hay uno ¡Oh, tío, ¿dónde baja esto? chachu? Mamá, ¿dónde baja esto? Mira, por este lado podemos bajar ¿Qué es eso? ¡El es Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós! ¿Eh? Uh. Mira, tú, mira tú, o tú, si que hay todo, aquí abajo ah, Digo, ya, ya la hemos cagado Digo, voy a tener que ir yo a salvarlo ¡Pues me he quedado de vida! Como me peguen un flechazo me matan Filonchi, te has quedado filonchado ¡A mí de mi arma Está andada, sofeo. Bueno, pues. chachu. Premio sí. gordo. ¿Eh? Premio gordo. Oxidiana y lava. Mmm, lo que más me gusta es la lava. Lava, lava. Pa, pa, pa, lava. Y yo estoy en el 12. Uh, estoy oyendo la vita. Y aquí hay mucha gruta, ¿eh? Así que si te quieres bajar por aquí. Uh, diamante. Diamante. Yo encuentro carbón. Y un diamante, su puta madre macho. Eh, más diamante. Y más lava, pero tengo aquí una cosa muy guapa. para la casa, ¿eh? ¿Por qué, eh? Porque viene un... un... un zombie pequeñajo. Ha muerto. Eh... ¿Qué actúa, va? Eh, Te lo digo. Espera un segundo No, se Ojo, ojo, yo. Hola Hola. Hola. Hola. Está por la... 14. Vamos a echar un, vamos a, echar... a ver si picamos llegamos ahora Ten cuidado que te caes, que he hecho ahí uno yo Muy loca tú eh Oye, Lava sí. Sí. Eh. Tranquila, mira ¡Ay que... que viene, hay que viene un zombie <risa> No, viene un zombi ardeano Es así que por aquí cerca hay, hay una, hay una, una ardea me caché la masa. Se ha asustado puesto el atacao Yo digo, yo me escondo detrás de ti y tú lo matas. Ay, que se os lleva. Tengo cubo de agua tranquila. Pero déjame un hueco, loco. Una ruta. Y te veo. Yo también. Vale, aquí metal, voy a coger metal. ¿Qué? Nada, nada, nada. No, ¡Me asusta que acaso está el miedo! Mm. ¡Mamma mía, N! ¿eh? Al pronto la he visto brillar, me ha tutao. Ustedes que no te van como con agua. No, ¿para qué? Pues si te cae la lava que. Yo, yo huyo. Yo uh, huyo, sí. Me voy de aquí, punto. <risa> Hay carbón encima, pero ahí se va a quedar. He llegado yo sola. Pon que aquí la mesa que te onda. la palito. ¿Qué ha tirado, verde? ¿Dónde? Es polla es? ¿Qué polla esto? Saco de tinta luminosa. Un pulpo que se ha, ¿Un pulpo que se ha muerto. De pulpo. Yo qué sé. Toma, dos palitos. Uy. Katy, mmm, me ha dado un palo, no los palitos. <risa> Mamma mia, <risa> ni mía, me cago en el palo. Con... Vaya palo me ha metido en ¿eh? <risa> Ay, Dios mío. Vaya marreo, ¿eh? Sin querer No, si sí, ya, va ¿Por qué no echas agua aquí? Para que no salga yo ardiendo Ahí hay diamante Bueno, le pido esto? sordo. Sordo Bien, hay? bien Echamos agüita por aquí No queremos nadie que nos accidentarnos, ¿Verdad que no? Mira. Nadie lo quiere Mira, aquí, aquí hay más diamante, ya lo cojo yo, anda Aquí hay, car aquí hay cabrón ¿Y hay qué hay arriba? No sé qué es eso Ah, la hierba esa que había la piedra Me parece que era, ¿no? no tú me quieres un pico de diamante no. no No vaya que me muera Se oye, vamos, que lo tengo ¿Qué uh. eso? Me da una tortita. Mamma mía. A mí que duele eso. Mañana duele. Vamos, ah, que ya, ya mismo tenemos que abrir el portal ¿no? Oh, qué interesante. ¿Tú te vas a quedar aquí abajo? ¿O te vas a ir uh -huh. para arriba? Sí, sí. Me voy a quedar aquí si encuentro cómo era. ¿Qué hay que encontrar? ¿Cómo se salía? Yo no he ido para arriba, eh. ¿Dónde está? Oh, Yo que sé, al lado es? del sacrateo, cerquita ¿Lo dejo aquí abajo? No, me subo arriba mm -hmm. Eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí, ahí, ahí Vale ah, ¡Mamma mía! Mamma mía, chicho. ¿Has hecho armadura ni nada? No, lo peor es que está eh, bajando la lava. De una forma que no tiene que haber estado bajando, pero bueno. Mamma mía de la cabeza. Hay que estar loquísimo. No está. ¡Uf! Uh, adiós, me voy. No ha pillado la lava, pero hay un problema. Creo que, la para, que a, a la paracer nos va a pillar la lava ¡Qué guay! ¡Mamma mia! Por el... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me la he cagado no, no, tranquila, tranquila. Como se la ha cagao. Mamma mía, que ruido, que soy un ruido infernal. Eh. Te da miedo que le caga la patas abajo, chachu. iba solito. Oh, se me la he cagado. se le gilipollas. Adiós. adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, no, no, no, no, no, no. no. No. Da una seguridad Un cerdo con un arco Da una seguridad que vaya en el mundo ¿Sí? ¡Mierda, mierda! Oh, ¿te ha matado? No me que dejar tú arriba, ¿sabes? Tengo que matarlo es un, es un prig, como dijo mi, mi sobrino Que dice que tiene que, que darle oro ¿El oro? ¿Para qué? Porque si no tenemos oro Sí. casco, armadura o algo. Algo de oro. Algunas partes de oro. Como un casco, una torchera o algo. Sí. Que los pinentos da, da cara si no tiene oro. Ay, el, enemigo, el enemigo me mata. Uy, qué tonta. Vas. He quitado mi propia antorchita. Vamos a ver si no me mata si no. Que quita un huevo, ¿sabes? ¿Se ha quitado un huevo? No, que, que, que, que quita un huevo Seguramente me ataquen Como yo le, yo, le, yo le he atacado ¿No? Oh, oro bruto ya no, ya no me atacan, parece No, ya no me atacan Pero... Pero... No, si no... Sí, ha sido sí eso. diamante. Yeah. Yo huir. Huir o morir. Huir. Tú intentar huir, mejor dicho. ¿Qué? Okay, algo, porque... Oh, hay algo por aquí ¡Oy, me ha asustado! ¡Ya abajo, anda! Un arquero ¡Uy, qué cabecita oh. más mona! Está un flechazo en toda la... ¡Uy, no me ha dado, puta! Vale, ¡Vale, puta casa! ¡Uff! La han matado Hijo puta, y se ponen y, y, y se ponen así como como.. a celebrarlo. Eh, dan comida, dan comida. ¿Voy o qué? Y sí, baja, son buena gente estos. No ataca eso, eh. no ataca, eh. No, si no lo toco ni siquiera, se está olvidando. ve a la manzana, veremos a ver si llego arriba. Por nada, coge comida <risa> ¿Qué? ¿A ti? Yo que me he caído